Fiscal General de la Nación anuncia que solicitará a la Corte Nacional de Justicia la vinculación en el caso de Odebrecht del Vicepresidente de la República. El Presidente de la República visitará la Universidad Nacional de Educación. Se ratifica el Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica en Ecuador y dos países centroamericanos. Y en lo internacional, Estados Unidos vuelve a ver un eclipse solar después de 99 años. Iniciamos contándoles que el presidente de la República, Lenín Moreno, se reunió con los integrantes del Frente Unidos para fortalecer el proyecto político nacional. Con el propósito de presentar sus propuestas y ser parte del llamado al diálogo nacional, los integrantes del colectivo político Frente Unidos se reunieron con el presidente de la República, Lenín Moreno, en el Palacio de Carondelet. Ese apoyo que nos siguen brindando el día de hoy, que tanto necesitamos para poder continuar con este diálogo. Cada uno desde su óptica diferente, porque eso es precisamente el diálogo. Aquel elemento que toma, aquel sistema que toma elementos diversos para recoger lo mejor de cada uno de ellos, para lograr consensos, acuerdos mínimos y poder de esa forma transformar en decisiones públicas en beneficio de todos los ecuatorianos. Diego Vintimilla, presidente de Frente Unidos e integrante del Partido Comunista Ecuatoriano, destacó que el encuentro es fundamental. ...en la consolidación del proyecto político nacional. Una reunión que en términos generales podemos catalogarla de positiva... ...en el sentido de que nuestras propuestas y preocupaciones fueron ampliamente discutidas. En esa línea de cosas, las propuestas importantes que se van a lograr definir ya en los próximos días... ...es la conformación de un consejo político y social para que las organizaciones... ...que somos parte del proyecto político de la Revolución Ciudadana... ...tengamos un espacio permanente y periódico para la articulación de la política y también para formar parte de la toma de decisiones de manera colectiva y democrática. Esta cita responde al compromiso adquirido con el primer mandatario el pasado mes de noviembre de 2016, en donde se decidió tener una articulación permanente con el gobierno para garantizar la defensa del proyecto político. En este contexto, Vintimilla dijo que la organización dará a conocer sus criterios sobre la gestión del Ejecutivo, que está próximo a cumplir sus primeros 100 días de mandato. Hemos mantenido una reunión con nueve organizaciones de las trece que eh, iniciaron este proceso hace algunos años. Hemos llegado a algunos acuerdos importantes. Eh, me permitiría señalar los de mayor interés general. La primera, establecer eh, una instancia política que pueda acompañar el trabajo del Gobierno Nacional. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. El fiscal general de la Nación, Carlos Baca Mancheno, anunció que se solicitará a la Corte Nacional de Justicia que se dé paso a la audiencia de formulación de vinculación en el caso Odebrecht al vicepresidente Jorge Glass-Espinel, quien a su vez respondió dicho pedido.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 El pedido de vinculación se sustenta en los elementos de convicción recabados en la exclusión fiscal que por el delito de asociación ilícita se adelantaba en el despacho de la doctora Diana Salazar Méndez y que ahora deberá ser adelantado en el despacho del fiscal general del Estado. En esta etapa procesal y en virtud del desplazamiento por fuero, la investigación continuará con la recolección de elementos de cargo y de descargo. Al respecto, se pronunció el vicepresidente Jorge Glass. Es por eso que quiero solicitarle a mis compañeros asambleístas del bloque legislativo de Alianza País que me habilicen la autorización que corresponda para, de acuerdo al procedimiento, la autorización que requiere la Corte Nacional de Justicia, pueda seguir este caso en el sistema de justicia. Por su parte, la Secretaria Nacional de Gestión de la Política, Paola Pavón, manifestó que se respetará la independencia de funciones para tratar este caso. Primero, ratificar la postura del Gobierno Nacional y del Presidente. Hemos insistido, independencia de funciones, el presidente ha vuelto a ratificar en, en la reunión con el Frente Unidos no incidir en las decisiones que pueda tomar las in, diferentes instancias de la Administración de Justicia y los organismos de control. Por lo tanto, respetuosos de la decisión que en este caso ha tomado la Fiscalía. El juez nacional Miguel Jurado asumió la competencia del caso de asociación ilícita relacionado con Odebrecht. De momento constan nueve personas, sin embargo, aún no se ha incluido al segundo mandato pues primero la Corte Nacional de Justicia requiere la autorización de la Asamblea Nacional. El doctor jurado será quien como presidente de la Sala Penal de la Corte remita a la Asamblea en las próximas horas la solicitud de autorización para vincular a Jorge Glass. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Este martes 22 de agosto, el presidente de la República, Lenín Moreno, tiene previsto visitar la Universidad Nacional de Educación, UNAE, ubicada en la parroquia Javier Loyola, en Azogues, provincia de Cañar. Posteriormente, el primer mandatario mantendrá un encuentro con ciudadanos y medios de comunicación, en donde dará a conocer el informe de situación de la educación media y superior del país. La Universidad Nacional de Educación UNAE, ubicada en Azogues, provincia de Cañar, recibirá este martes al presidente de la República, Lenín Moreno, quien realizará un recorrido por el campus de la institución educativa. El jefe de Estado realiza por primera vez una visita oficial a esta entidad de estudios superiores orientada a la formación de docentes, investigadores y profesionales en el sector de la educación.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 La UNAE actualmente cuenta con 862 estudiantes y 5 carreras de pregrado, con una proyección de crecimiento que le permitirá al año 2021 contar con alrededor de 18.000 estudiantes entre pregrado y posgrado. Este centro de estudios superiores especializado en formación de docentes inició operaciones en 2014 con 19 estudiantes. Actualmente se encuentra en proceso de expansión y para ello se construyen nuevas edificaciones, entre las cuales se prevé contar con vivienda estudiantil para los alumnos que llegan de otras ciudades del país. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. 7 con 11 minutos, una hora menos en Galápagos. Amigos, amigas, hacemos una pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos con más noticias nacionales.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 Viaja seguro con operadoras autorizadas y embarcaciones seguras. Viaja primero Ecuador.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 Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Les contamos que el acuerdo de alcance parcial de complementación económica entre Ecuador y El Salvador fue ratificado. De igual manera, se ratificó el acuerdo de alcance parcial con Nicaragua. Mediante el decreto ejecutivo 114, el país ratificó el acuerdo de alcance parcial entre el gobierno de la República de Nicaragua y el gobierno del Ecuador, suscrito en la ciudad de Managua el 5 de julio de 2016. Gracias a este instrumento, Ecuador se beneficiará de preferencias arancelarias del 100% de manera inmediata para 96 ítems, de los cuales 12 corresponden al sector agrícola y 84 bienes industrializados, medida que aportará positivamente en el incremento de las exportaciones. Los principales productos para los que Nicaragua otorgó preferencias corresponden a línea blanca, atunes, muebles de madera, grasas y aceites de en bruto, chicles, bombones, caramelos y confites, guarniciones para frenos, cajas y cartones de papel y productos de acero. Asimismo, con el decreto número 115, Ecuador ratificó el acuerdo de alcance parcial de complementación económica con El Salvador, mismo que se encuentra en la etapa final de revisión, por lo que se espera que este proceso se complete en los próximos días. Con este acuerdo se logrará un mayor flujo de inversiones y cooperación bilateral, fomentando la oferta productiva exportadora, generando más empleo y más divisas para la economía ecuatoriana. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Bies aumentó a 200 mil dólares el techo del crédito hipotecario para la obtención de una vivienda.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 cerca todo lo que necesito está en Ecuador fin de espacio promocional noticias del mundo, les contamos que en Estados Unidos se registró el primer eclipse de sol en 99 años, mientras que en España aseguran haber abatido al presunto autor del atentado en Barcelona. Revisemos estas y otras noticias en el siguiente resumen. Estados Unidos presenció su primer eclipse total de sol en 99 años. El fenómeno comenzó a ser perceptible a las 9:05 locales del lunes en Oregón, al noreste del país. Miles de personas gritaron y aplaudieron maravilladas cuando la luna se alineó perfectamente frente al sol sobre la ciudad de Madras, el punto más privilegiado donde el cielo se oscureció por espacio de dos minutos y cuatro segundos. El espectáculo natural fue visible de costa a costa del país en un recorrido de unos 90 minutos de noroeste a sureste que terminó sobre Charleston en Carolina del Sur a las 14.48 horas locales. Al menos 12 millones de personas que viven en una franja de 113 kilómetros de ancho en 14 de los 50 estados del país fueron testigos del evento, reunidos en observatorios astronómicos y espacios al aire libre. Algunas regiones del norte de México y su capital también pudieron presenciar un eclipse parcial. El próximo eclipse total de sol se producirá en abril de 2024. El presunto autor del atentado de Barcelona fue abatido el lunes, según confirmaron las autoridades catalanas. El terrorista más buscado en estos días aquí en Cataluña se ha, se ha localizado aquí en, en Subirats, que está aquí al lado de San Sadurní. Yo soy la alcaldesa de San Sadurní y gracias a la actuación policial de los Mossos de Escuadra, la policía local y todas las fuerzas de seguridad se ha podido localizar y se ha abatido al terrorista más buscado. El marroquí Unesabo Abou Jacob, de 22 años, fue visto por dos policías que pasaban por una estación de tren. Al ser confrontado, se abrió la chaqueta y mostró un cinturón con lo que parecían ser explosivos y gritó a la AES grande. O sea, simulaba como en los del otro día de Cambrils, pero eran falsos, no llevaba carga explosiva. En ese momento han hecho, han hecho uso de las, de, la arma, de las armas de fuego y han abatido a esa persona que ha resultado eh, muerta. Con el fallecimiento, la policía dio por desarticulada a la célula detrás del doble ataque que dejó 15 muertos y más de 120 heridos en España. De sus otros 11 integrantes, 4 fueron detenidos, 5 abatidos por la policía en Cambrils y dos más fallecieron en una deflagración el miércoles en una vivienda de Alcanar, donde se cree que preparaban atentados de mayor envergadura.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 grandes incendios siguen activos en Portugal. Las autoridades de protección civil piden que se eviten comportamientos que favorezcan la proliferación de incendios, cuyo número asciende a 59 desde las primeras horas de esta jornada. El incendio más grave de este lunes está localizado en el distrito de Leiria, en la región centro, dentro del parque natural Sierras de Aire y Candeiros, desatado en la tarde del domingo por causas que se desconocen. Para la extinción de ...este incendio están movilizados 225 bomberos, 64 vehículos y 7 aviones. Otros dos incendios se han registrado en el distrito de Viseu... ...donde ha fallecido el piloto de un helicóptero que impactó contra un tendido eléctrico. En los últimos 10 días el balance de heridos por los incendios forestales en Portugal... ...se eleva a 125 de los cuales 8 están graves. El gobierno de Portugal ha decretado el estado de calamidad en 155 comarcas.